Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de YouTube de Clínica FuenSalud. Mi nombre es Teresa Leo Jiménez, soy fisioterapeuta y experta en fisioterapia traumatológica. Hoy os vamos a hablar de lo que es el brusismo, las causas que lo desencadenan, el diagnóstico del mismo y sus posibles tratamientos. Pues bien, el brusismo es el acto de apretar los dientes de manera inconsciente, sobre todo por las noches. Este acto además de producir múltiples lesiones dentales y de la articulación temporomandibular es la causante también de múltiples síntomas como pueden ser dolores de cabeza, hipersensibilidad dental o incluso en los casos muy severos puede producir dolor de oídos por su cercanía al oído interno. ¿Cuáles son las causas del brucismo? El origen del brusismo a día de hoy es complicado de saber. Se piensa que es sobre todo por el estrés diario que hace que descarguemos todo ese estrés apretando los dientes. Otras causas como pueden ser una mala oclusión dental u otros trastornos dentales pueden ocasionar el bruxismo. También existen las causas neurológicas, psiquiátricas o el consumo de drogas puede ser también el origen del bruxismo. El perfil de paciente que puede sufrir esta patología es principalmente adulto, pero hay que decir que últimamente se están apreciando un aumento de casos en niños cuya edad está comprendida entre los 6 y los 8 años. ¿Cómo se realiza su diagnóstico? El diagnóstico del brusismo generalmente se realiza por la sintomatología que presenta y describe el paciente. Pacientes que acuden a la consulta con dolores de mandíbula, cefaleas, hipersensibilidad dental, que además nos dicen que chirrían los dientes por las noches o que su dentista ha visto una degeneración dental o degeneración del cartílago de su articulación temporomandibular, hacen ver que se pueda estar padeciendo el brusismo. ¿Qué tratamiento se puede seguir? El tratamiento del bruxismo está basado sobre todo en impedir que el paciente siga apretando sus dientes y que el resultado de esta acción sea lo menos destructivo posible. Para ello le pediremos a nuestro paciente que primero acuda a su dentista para ver si es un problema dental. En el caso que su dentista le indicara los pasos a, a seguir sería muy importante que lo siguiera. Pero además su dentista le indicará si ve necesario la utilización de una flora de descarga que hará que la presión disminuya sustancialmente y afecte lo menos posible. Una vez resuelto el objetivo odontológico, los fisioterapeutas nos limitaremos a tratar los síntomas derivados del mismo. Trataremos la musculatura afectada por la acción de apretar los dientes, para ello trataremos los músculos sobrecargados o contracturados, responsables del dolor mandibular y del dolor de cabeza o de oídos, es decir, trataremos los músculos responsables de la acción de la masticación. Aunque también trataremos mediante técnicas articulares las reacciones ocasionadas sobre la articulación temporomandibular y así poder descargar o descansar la misma. Por otro lado trataremos todos los trastornos que puedan haber ocasionado el bruxismo como pueden ser disfunciones en las vértebras cervicales superiores o trastornos en los músculos internos de la boca. Un objetivo muy importante en nuestro tratamiento se basará también en recomendar al paciente una serie de ejercicios y estiramientos para que los realice diariamente en su casa, pero estos ejercicios hablaremos en otro video. En nuestro centro también nos encargamos de evaluar a nuestros pacientes en el gabinete de psicología para intentar saber la causa del bruxismo, para que nuestros psicólogos puedan recomendar una serie de pautas para poder hacer frente, sobre todo, al estrés ocasionado en el día a día. Si quieres saber más y ampliar los conocimientos sobre el bruxismo, te dejo un enlace donde tienes una información muy interesante y que te puede ser muy útil.